En medio de consignas y con pancartas en mano, miembros del Sindicato Nacional de Operadores de Maquinarias Pesadas piquetearon la Dirección Regional de Agricultura, exigiendo mejores condiciones de trabajo y otras demandas que consideran justas. Miren nosotros, delegaciones de las seccionales de, del Sindicato Nacional de Operadores de Maquinas Pesadas, de Agua, Limón de Cotuí, san francisco de Macorís, La vega y, y moca hemos venido aquí a la dirección regional de agricultura a entregarle un documento al señor director regional lamentamos que cuando nosotros llegamos al día de ese fue panagua esa es una muestra esa es una muestra más de que el sector agropecuario no le interesa mantener los instrumentos de trabajo propio de las instituciones en el área del equipo y maquinaria agrícola por ejemplo usted va allí al centro de Procema para preparar tierra hacer un contrato para 50 tareas de tierra y usted no tiene con qué se la haga. la labor esta que a los pequeños y medianos agricultores es la labor es la labor sin el cuanón que le sale más cara al agricultor y este ministro este ministro ha denaturalizado, ha destruido el aparato productivo en el área de equipo pesado del Ministerio de Agricultura. Aumento salarial, relanzamiento de los equipos y maquinarias. Son algunas de las demandas contenidas en el escrito. En el marco de su visita, a la Dirección Regional de Agricultura en este municipio de San Francisco de Macorís depositaron un documento. Aseguran continuarán en pie de lucha hasta que el gobierno escuche todos sus reclamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.